Buenos días, hoy vamos a hablar de convivencia escolar y, y, y para eso, bueno, contamos con una persona a la que ya conocemos desde hace mucho tiempo, con José Antonio Luengo, que nos va a acompañar de manera muy breve, os, os contaré que ha sido, es una persona que forma parte del cuerpo de profesores de secundaria, es psicólogo, ...hemos coincidido en algunas cosas, hemos trabajado juntos en el Ministerio de Educación... ...ha trabajado también durante muchos años en la Comunidad de Madrid... ...como jefe de servicio de, de educación infantil y también de educación primaria... ...y quizá la razón por la que está aquí es porque a lo largo de 10 años... ...no exactamente los últimos 10 pero durante 10 años... ...ha trabajado en el Defensor del Menor, en diferentes sí. puestos, en diferentes, con diferentes responsabilidades como asesor, como secretario general y como jefe de gabinete técnico en la institución y, y últimamente estaba trabajando en una de las direcciones de área territorial, el área territorial sur, pero creo, José Antonio, que últimamente has cambiado de nuevo de ubicación y esa parte te la dejo a ti que nos cuentes un poco más si sí. quieres añadir y, en qué estás ahora y en qué andas metido. Sí. Bueno, es, es, es algo muy muy reciente de, de las últimas tres semanas. La Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación quiere, eh, quiere crear una unidad eh, que, que, a, que asesore a los centros educativos, al sistema educativo en general en, en, en la región, ¿no? eh, en función un poco de las distintas situaciones más o menos emergentes, más o menos excepcionales que puedan derivarse de situaciones de acoso, ...entre iguales eh, o de ciberacoso. Sí, porque una de las características que, aparte de los puestos eh, formales... ...de los que hablaba antes, pues tú también colaboras en varias universidades... ...y tienes, digamos que podríamos decir que eres un teórico práctico... ...porque por una parte sí. yo creo que está, siempre has estado muy a pie de obra... ...porque no solo en tu trabajo el defensor del menor, sino incluso en la consejería... Sí. y has estado trabajando directamente con los centros, con los chicos, con sus familias, con, con los chicos y chicas que han sufrido estas situaciones, has trabajado con profesores, con profesoras, con alumnos y alumnas ayudantes, has hecho... pero también es verdad que tienes un, un cierto cuerpo también de teoría sobre eso, tienes un blog propio en el que cuelgas bastantes cosas y a menudo escribes artículos que para muchos de nosotros resultan muy reveladores sobre estos temas y precisamente en esa dimensión un poco más teórica lo primero quizá que me viene a la cabeza es preguntarte ya lo hemos anticipado un poco pero ¿de qué, de qué estamos hablando? De, de, ¿conceptualmente qué sería lo más correcto? ¿hablar de convivencia? ¿hablar de resolución de conflictos? ¿hablar de violencia en la escuela? ¿hablar de violencia entre iguales que trasciende a la escuela? ¿hablar de acoso? ¿hablar de, de abuso? ¿cómo te parece que, que debemos sí. abordar toda esta parte bueno, más conceptual? Una pregunta difícil pero yo me quedaría con uno eh, con un concepto que define a mí me parece bien la, este fenómeno y de una manera prudente y es y es eh, estamos hablando de maltrato entre iguales estamos hablando de, de fenómenos que de situaciones en las que unos chicos presuntamente agresores agresores acaban haciendo daño intencionalmente a otros chicos otros iguales compañeros o no y esto es maltrato y es entre iguales porque es entre, entre compañeros, pero ni siquiera eso, puede ser entre chicos y chicas que no estén que no asistan al mismo centro. Pero cuando hablamos de iguales estamos hablando de niños, de adolescentes y demás. El concepto de acoso escolar, <coughs> a mí particularmente, Víctor, no, no me gusta porque es, es una prueba más de las muchas que ya tenemos en, en nuestra y que están muy documentadas de cómo el lenguaje acaba haciendo daño una vez más a la institución educativa uh -huh. cuando hablamos de acoso escolar muchas personas las que están dentro y muchas de las que están fuera piensan que es que la escuela fomenta estas cosas o que la escuela en el fondo es un caldo de cultivo Entiendo. donde germinan estas, estas situaciones uh -huh. y yo soy de los que piensa de que la escuela es más bien al contrario es un es un órgano protector que favorece la convivencia que enseña a convivir, que enseña a querer, que enseña a respetarse, que enseña a, a, a desarrollar eh, prácticas para gestionar bien los conflictos que se van a dar cuando se convive. Y efectivamente, pero en la escuela también, en el centro educativo, también se producen conflictos de, de convivencia. Pero no por, por ello debemos denominarlo eh, escolar. Eh, es, es un conflicto eh, que a veces se enerva Alcanza límites insospechados mh, que generan dolor entre, entre iguales, entre chicos que tienen más o menos la, la, la misma edad. Pero fíjate, justo por eso la idea, ¿tú crees que de todas formas este fenómeno, supongo que sí, ¿no? Pero que de alguna manera está integrado o qué tipo de relaciones encuentras contra con, en relación perdón con lo que sería un concepto más global de convivencia en la escuela, uh -huh. ¿no? O a lo mejor, en la misma línea, no solo convivencia en la escuela, sino convivencia en general entre iguales. Bueno, en este caso no solo entre iguales, porque yo creo que el término de convivencia también es, también supone la convivencia entre profesorado, alumnado, familias, etcétera. Pero, ¿entiendes? Lo digo porque a lo mejor una visión demasiado reduccionista, que no digo que sea esta, uh -huh. de centrarse solo en el acoso, entre iguales, podría dar lugar a pensar que se trata de abordar un fenómeno muy particular, muy claro, muy dramático, como antes decías, pero quizá ignorando, que probablemente con toda seguridad no será la propuesta, un término más amplio que tiene que ver con enseñarnos a, a estar sí. juntos, a convivir, a resolver, como tú decías, los conflictos entre nosotros. Sí, ¿no? sí yo particularmente, lo, lo sabes bien, nosotros somos, eh, tú y yo y muchas personas que trabajamos en este ámbito, somos de la, de la opinión de que las escuelas son básicamente escuelas de convivencia, porque es en la convivencia donde cuajan las ideas, donde cuaja el progreso, donde cuaja el desarrollo, donde, donde cuaja la democracia, donde cuaja la, la igualdad y la equidad, donde cuaja el que, el que las, las, las sociedades pues sean mejores. Y, y, y la escuela, de una manera prudente y humilde, trabaja denodadamente en este, en este proceso, pero la escuela se ve muy contaminada, es, es muy permeable a las agresiones eh, que el entorno produce, y, y, y vivimos en un entorno básicamente violento, por eso, básicamente violento en el que, en el que se bendice la violencia, o se banaliza, se, se, se considera algo que es normal, ¿no? Esto, bueno, yo, yo, yo te piso a ti, bueno, pero eso es lo que hay, no o yo te insulto, o yo paso de ti, o, o no te tengo en consideración, o no te respeto, pero bueno, esto es lo que hay, ya te acostumbrarás a esto. La escuela es un entorno donde, donde la, la convivencia tiene que ser el motor, de, no de adquisición de contenidos, sino el motor de construcción de contenidos, porque los, los contenidos, la verdad... Eh, las ideas, los, los hechos, no están en la cabeza de los profesores ya solamente, están en otros, en otros sitios, y la convivencia se convierte en eso, en ese procedimiento, en ese marco generador de aprendizaje entre iguales, de, de compartir cosas, de construir entre todos, en los que el profesor se convierte en un mediador, y un mediador también para favorecer una manera razonable de eh, convivir. Yo les digo muchas veces a los chicos... Eh, yo puedo, yo falto al respeto a un compañero eh, si no me cae bien, no, es que la gente puede no caerte bien y por lo tanto incluso puedes enfadarte con las personas, pero y puedes tener hasta un día en que le, le, le digas cuatro cosas o te las diga él a ti, o, o en una pelea os digáis cosas desagradables pero la capacidad para, para pedir perdón, para dar un pasito atrás, para reconocer bueno, que hay otras maneras de estar, para reconocer que no siempre tienes la razón. Estadísticamente es imposible que siempre tengas la razón. El conflicto no nos debe dar miedo. Pero comentábamos antes eh, que probablemente tengamos que acabar definiendo que, que, que, la, que la convivencia, en la convivencia es eh, eh, lógico y razonable que existan conflictos. Eh. Y por lo tanto, los conflictos eh, deben resolverse de una manera, para bien o, o para mal. Los conflictos, cuando se resuelven para bien, nos hacen crecer. Cuando se resuelven para mal, nos, nos restan. Pero a alguien le hacen especialmente daño. Y esto es algo que la gente tenemos que, que ver. Sí, claro. y, mm. y por lo tanto, el acoso escolar denominado acoso escolar, el acoso entre iguales, tal como, como lo concibo humildemente eh, yo, es, es probablemente un, un apéndice ominoso, negro, tóxico, de los conflictos de convivencia. Porque, porque estamos hablando de algo más. Estamos hablando de intencionalidad. Estamos hablando de, eh, de jerarquía, de poder. Yo sé que te voy a, a poder pisar a ti y que te voy a hacer daño. Estamos hablando además de estabilidad en ese tipo de comportamientos, es decir, de que esto lo mantengo, de que no es un calentón. Y eso mmm, forma parte de lo que es esta suerte de, de conflicto que antes definíamos como problema de convivencia, pero va, va más allá en la medida en que uno es consciente de que hace daño y sigue haciéndolo. Pues Antonio, y antes de definir un poco esos ámbitos de conflicto, aunque no lo hayamos hecho todavía eh, una, una pregunta que yo creo que mucha gente se hace y que tiene un tinte un poco más casi sociológico O si me apuras casi periodístico, porque a veces nos bombardean a raíz de una determinada situación Por dramática sí. que sea, la tendencia habitual de los medios, y no solo de los medios a veces Incluso de algunas entidades que elaboran informes que nadie sabe muy bien de dónde sacan eh, y nos, no, no, nos hacen ver o, o parece que se extiende la, la opinión de que estamos viviendo una situación de incremento notabilísimo de este tipo de situaciones o de conflictos ¿Tú crees que eso es así, que no, que en realidad se mantiene o es más bien que están surgiendo tal vez nuevas formas de, de conflicto para los que probablemente dentro de la escuela no diré que no estamos preparados pero estamos un poco menos porque en general yo creo que ante muchas de estas situaciones a veces nos encontramos un poco, un poco inermes no algunas personas no tienen las estrategias o las habilidades pero incluso ahora se suman otros que parece que se escapan todavía más a nuestro control y que incluso tienen que ver más con contextos que no son aunque sea entre iguales en la escuela pero que no son la propia escuela que tienen que ver sobre todo con las redes sociales con las tecnologías pero también con otras cosas no con las peleas fuera del ...que quedan a un kilómetro, eso tiene que ver con algo que deba preocupar a la escuela, ¿no? Y, y, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿En, ¿en qué momento crees que estamos? Bueno, eh, desde el punto de vista estadístico, los, los datos de los estudios más rigurosos... ...y por lo tanto más, más fiables, nos hablan de que en estos últimos... ...desde 2001-2002, en que el Defensor del Pueblo... Hace, um, ...desarrolla un, con, con UNICEF un, un estudio uh -huh. fantástico que luego replica en 2006-2007. Uh -huh. eh, desde esa fecha hay otros estudios anteriores, por supuesto, pero en nuestro país estos dos son claramente referentes. Eh, al momento actual me, me guío por el estudio que, que ha desarrollado Save the Children, que ha presentado hace un mes, mes y medio las cifras eh, absolutas y los datos relativos no se mueven demasiado. Eh, si estamos hablando de, de que entre un 5 y un 10% de la, de la población infantil, eh, infanto-adolescente, entre los 10, 9, 10, eh, 14, 15 años, puede verse afectada en mayor o menor medida por situaciones, en fin, no delicadas. ¿no? Eh, es decir, no, no, no pequeñas no. y mm, lo que ocurre y tú, tú lo adelantabas en la, en la, en la pregunta cuando, cuando la estabas elaborando argumentando, lo que ocurre es que han, han surgido nuevas formas, de, nuevas formas de, eh, de agredir de hacer daño estaba intentando buscar un término más eufemístico pero es que esto es así nuevas formas de, de fastidiar de, de dar la lata de de hacer sufrir a la gente. Normalmente las, las asociamos hoy en día a las tecnologías de la información, ¿no? estas nuevas formas, pero, pero, pero no solo. No solo. Eh, lo que pasa es que las, las tecnologías de la información, que son fantásticas, se convierten en muchas ocasiones en, en escenarios que aceleran y que, y que dan una dimensión al, al, al sufrimiento y al dolor absolutamente insospechado hace nada, absolutamente nada. Uh -huh. En la escuela nosotros, eh, es verdad que es un lugar común, porque además, eh, con toda seguridad es... Es cierto, ¿no? Hablamos mucho de prevención, porque parece que ese otro concepto más global de la convivencia, de la mejora de las relaciones, pues es un enfoque mucho más preventivo que otra cosa. Es verdad que tú siempre haces, y me gustaría analizar un poco esas tres patas, ¿no? Uh -huh. Hablar un poco de la prevención, hablar de lo que llamas detección, que son uh -huh. las situaciones en las que se nos hace consciente, toma cuerpo, esa situación de, de acoso, de abuso, de... Y, y por otra parte de no sé cómo se definiría ya de la intervención sí, sí, sí. o de las medidas correctivas o de las medidas sancionadoras o de las medidas educativas, las que sean, pero que ya son medidas reactivas ante una, uh -huh. ante una situación de, de acoso. ¿Tú crees que para para ir por partes y no mezclar las tres sí. cosas, en, en, en términos de prevención, las, er, las escuelas disponemos de herramientas ahora mismo eficaces para poder tener... Pues eso, para hacer una política de prevención sana o para poder trabajar de una manera global la convivencia de manera que creemos un sustrato en el que no desaparezcan esas situaciones, pero al menos se atenúen. Y cuando hablo de herramientas, hablo de herramientas legislativas por una parte, que sé que hay un empeño por algunas administraciones educativas, por regularlo todo, por reforzar el papel del profesor. Herramientas también pedagógicas, herramientas eh, como pueden ser la tutoría, como pueden ser los servicios de orientación... ¿Cómo, ¿Cómo ves esa situación? ¿Crees que estamos preparados o necesitamos algo que ahora mismo no tenemos? Bueno, yo creo que el profesorado en general, el sistema educativo, tiene herramientas, conoce herramientas. Hay planes, hay programas, hay proyectos, hay, hay marcos eh, teóricos, hay trincheras donde se han gestado buenas prácticas en, en, en materia de prevención. En materia de prevención que es ni más ni menos que hablar de la capacidad que nosotros como docentes... Eh, como profesorado tenemos para transmitir eh, a nuestros alumnos y alumnas y a la comunidad educativa en su conjunto que, que hay una manera de, de estar con los demás que no solo es más satisfactoria y que nos permite crecer mejor sino que, que, que, que te hace más, más feliz. Eh, últimamente en estos últimos diez años los conceptos de inteligencia emocional eh, de desarrollo de habilidades sociales han adquirido un peso importante uh -huh. que todos reconocemos. Probablemente nos falte tiempo, eh, tiempo en tarea, tiempo en trabajo para poder llevar a la práctica todas estas eh, habilidades que queremos porque detrás de una situación de, de maltrato entre iguales hay alguien que quiere hacer daño ...que he a, a definir cuál sería el contrapeso, eh, sería hacerle ver que hace daño y por lo tanto eh, tener otra perspectiva de esa, de, de esa relación, pero también hay alguien que sufre. Y el contrapeso sería enseñarle a afrontar las situaciones, uh -huh. enseñarle a vivir las situaciones, porque mm, evitar la violencia es muy difícil... Eh, pero sí podemos minimizar sus consecuencias. Su impacto. Su impacto o sea que el objetivo efecto, de la prevención no sería tanto, por lo menos así teóricamente, evitarla o erradicarla, como más bien dotarla de... Reducirla, mm. eh, indudablemente, pero también de dotar de buenas habilidades a, a niños y niñas mm. para, eh, para, para adquirir poder. Eh, capacidad para reaccionar, capacidad para hablar, capacidad para decir no, capacidad para decir, no me atrevo a decírtelo a ti, pero se lo digo a mis compañeros, y, muy importante, capacidad de los compañeros para ponerse de pie, y decir, hasta aquí hemos llegado. Hablamos mucho de Finlandia, Finlandia que claro, que tiene una población como la de la Comunidad de Madrid, en fin, no, no me meto con más datos comparativos porque, porque harían ver que no podemos comparar una, una población con otra cuando hablamos de resultados y demás pero Finlandia que hace muchas cosas bien en, en esta materia hace eh, especialmente bien las cosas pero claro, uh -huh. le dedican mucho tiempo a trabajar con los grupos completos hablando de respeto y hablando de dignidad y hablando del papel de, de, de que tenemos todos los que estamos en una situación para ayudar a alguien que lo está pasando mal uh -huh. Si nosotros conseguimos hacer esto... Te parece que es una cuestión clave, ¿no? Absolutamente clave. Probablemente, probablemente estemos eh, colaborando a erradicar de una manera sensible, notable, el, el denominado acoso entre, entre iguales. Porque en una situación, nunca la, es, las cosas son como las contamos en, en una frase, ¿no? Pero en una situación la, en la que un chico está siendo agredido por tres... Uh -huh a través de las tecnologías de la información, o en el patio, a través de comentarios, de exclusión, etcétera. Si otros tres se levantan y dicen, ¿pero qué pasa aquí? Este es mi amigo, este es nuestro amigo. Basta ya. Y además, que no, que no lo vais a hacer más. Pues es evidente que, que, que el, el, el equilibrio, el desequilibrio, sí, el dicho sí. de fuerzas, se restablece. Yo he tenido la oportunidad de, de hablar con muchos chicos y con muchas chicas acosados Incluso en la última etapa del defensor del de, de menor, cuando, cuando la, la única persona, el, el único psicólogo que había en la institución era yo, hubo otras épocas en las que había otros profesionales otros más o menos de este ámbito de desarrollo profesional, pues yo tuve la ocasión y oportunidad de trabajar eh, mucho en este, este tema. Y te puedo decir que después de hablar con muchos chicos, algunos, algunos que ya eh, eran jóvenes y que habían pasado por esta situación, ...y que ya lo veían con cierta distancia y demás... Uh -huh. ...ellos nos decían cinco cosas... ...esto lo tengo escrito en, en, en varios... ...en varios... En varias, post, ...en varias entradas en el blog... ...nos decían cinco cosas... ...por favor, decide esto a la gente... ...que se entere de esto... Eh, la, ...bueno, decía más cosas... ...pero yo las he, las he clasificado en cinco. La, ...la primera de ellas es... ...que esto hace doler hasta decir basta... ...perdón, esto duele y hace sufrir... ...hasta decir basta... ...es decir, esto cuando verdaderamente está siendo excluido, eh, machacado, vejado, eh, insultado, golpeado, emocional, psicológica o físicamente, nos decían, chicos y chicas, esto no, no os podéis hacer idea, no os podéis hacer idea lo que es acostarse cada mañana diciendo mañana voy al infierno, y levantarse cada mañana mientras estás tomándote el colacao diciendo voy al infierno, decir esto, que la gente se entere que, que, esto, no, que esto no es... Esto no es, no es una tontería de niños. La segunda, y muy muy importante, esto, esto nos hace tener fantasías de todo tipo. Uh -huh. Una de ellas es la de quitarse de en medio alguna vez. Y esto yo sé que suena duro. Bueno, y que lo hemos visto, hecho realidad, ¿no? Pero, que, pero que las tienen. Uh -huh. Como las tiene mucha gente que lo está pasando mal. Uh -huh. Y otra fantasía es vengarte. Una de las de las situaciones más. más eh, notables ¿no? como como derivadas de este fenómeno que, que nosotros hemos podido encontrar es como eh, un chico acosado maltratado y si tiene la oportunidad de convertirse por una suerte de circunstancias en entrar en un grupo eh, de acosadores entra con una facilidad pasmosa. a mí me decía me dio permiso su madre para decirlo y la chica también me decía una, una chica de Tenía 18, 19 años, me decía, no, esto lo puedes contar. Yo pasé de ser acosada a ser acosador, después de cambiar, cambiar sí. varias veces de centro. Y yo le decía, ¿y por qué? Y decía, no, no te puedes hacer idea. Y dice, todos los castigos, todos las, las, las, en fin, los mensajes, las charlas que mis padres me daban, el que me quitaban esto, me quitaban aquello, eso eran tonterías. Comparado tonterías con el, el comparado con el sufrimiento. Yo uh -huh. prefería ser la mala. Uh -huh que ser la sufridora de, de, esta, de esta historia. ¿no? Y otros piensan en vengarse de otra manera. Sí, sí. Hay una película fantástica que yo recomiendo a todos los educadores, creo recordar que es de 2006, es de un español, de Corbacho, Cobardes, que ya apuntaba con uh -huh. una destreza fantástica uh -huh. lo, lo que es el, eh, el escenario de, del ciberacoso, esos móviles vintage, vintage que nos que nos muestra, fantástica, que nos, que nos muestra esta esta doble fantasía que sí. quitarse de en medio o de agredir. La tercera cosa que nos dicen es, y aquí enter, entramos en terreno positivo, es, basta con que un compañero en mi clase se ponga de mi lado para que se reduzca de una manera significativa mi dolor. Y si en lugar de, so, de ser dos, son tres, son cuatro, son cinco, esto puede hacer que el dolor desaparezca prácticamente. La cuarta es, cuéntalo. Esto lo decía gente que no lo había contado. Cuéntalo, cuéntaselo a quien sea, pero sí. cuéntalo. Y la quinta y la más la más positiva de todas, que hay que terminar así, es que de esto se sale. Pero se sale si me ayudan. Se sale si hay un profesor que me mira a la cara y me dice, yo estoy a tu lado. Se, se sale si, si me creen. Se sale si, si mis compañeros... Algunos se ponen a mi lado. Se sale si se reflexiona sobre esto conjuntamente. Se sale también si yo veo que la persona que me está agrediendo es también tratada de manera adecuada. Y no solo castigada, que a lo mejor merece el castigo. Se sale cuando mis padres entran en un proceso de colaboración con el centro educativo. Se sale cuando la, la ayuda llega rápida. Se sale si a veces tengo que acudir a un especialista para que restañe determinados agujeros que han quedado en mi, en, en mi personalidad ¿no? pero son, son, son evidencias eh, que, que, que salen de, de su corazón, de, de, de, de su alma y esto, y esto es importante, importante decirlo hay, hay que significar que estamos hablando de, de, de situaciones que han hecho que muchas personas una, lo diría de otra manera Probablemente la consecuencia más agresiva que tiene el acoso entre iguales es que los chicos pierden la confianza en todo. Por supuesto en sí mismos, pero en todo. No, no, ya no se fían de nadie y piensan que Bien, no, no merece la pena estar. ¿no? Yo les digo muchas veces a los directores, nosotros te tenemos que actuar, directores, equipos directivos, profesores, tenemos que actuar por muchos motivos, pero fundamentalmente por tres. Uno de ellos porque, porque soy el director. Y si a mí alguien me dice que está sufriendo su hijo, o un profesor me dice que está sufriendo a su alumno, yo tengo que actuar. En segundo lugar, porque, y esto también es legítimo pensarlo, porque tengo que defenderme. Quiero decir, tengo que defenderme, porque puede que la cosa vaya a más, vaya a peor, y yo quiero que la gente vea y sienta que yo he hecho cosas. No pasa nada. Has asumido, asumido responsabilidades. Y la tercera de todas, porque eres persona. Y todos sabemos lo que es el sufrimiento. Uh -huh. Y por lo tanto, ponte en el lugar de ese crío. Uh -huh. Bueno, ya, pero esto no es acoso, nos dicen en algunos casos. ya Pero si le hace sufrir, <ríe> a mí qué más me da. Sí, o si lo percibe como tal. ¿no? Esta, esta, es, esta es la historia. ¿no? Uh -huh. José Antonio, ¿cómo, ¿cuáles son los principales mecanismos por los que esas situaciones afloran? ¿Cuáles son eso que llamaríamos más bien la detección? ¿Cuáles te parecen las, las estrategias? Porque una de las cosas que también mucho se habla, tú hablabas en el cuarto punto de Cuéntalo, ¿no? uh -huh. creo y una de las cosas de la que a veces nos quejamos o, o pues es esa especie de pactos de silencio que a veces existen, esa sensación eh, que a veces tenemos de que ocurren muchas cosas que no llegan a nosotros como profesores y profesoras incluso a las propias familias incluso yo diría que a algunos compañeros ¿no? ¿cuáles son las maneras de hacer bueno, de hacer más evidentes esas situaciones? Esa, eh, probablemente sea la pregunta capital yo, yo sí que voy a decir ahora durante los dos minutos o dos minutos y medio que que, que suelte esto que voy a soltar, voy a decir algo que es de cajón de, de madera, de, de, de pino pero, pero que no lo llevamos a la práctica si hay una función básica y esencial en la escuela de hoy y del futuro, es la tutoría es la capacidad del profesorado para entender que sus alumnos son algo más que alumnos, es decir que nosotros durante el tiempo que estamos con ellos ostentamos os eh, somos guardadores, somos cuidadores en el buen sentido de la palabra. Somos los que velamos por su bienestar. Y por lo tanto, esa labor de observación, esa labor de escucha, esa labor de, de ocupación y de preocupación ante cosas que veo. Que veo a veces en la clase, que veo en, en el patio. Si yo mm, utilizo un, un sistema un sistema no, no, no quiero meterme en pedagogías porque cada uno sigue las que entiende que le van mejor y ya está y yo quiero ser respetuoso pero si yo utilizo un sistema en el que los alumnos de vez en cuando construyen conocimiento junto eh, trabajan de manera compartida eh, hago cambios en los grupos yo voy a poder ver cosas que no veo si yo tengo a 30 alumnos sentados en paralelo unos unos con otros y doy mi clase y demás pero si además de eso yo dedico algún tiempo a, a hablar con ellos de otras cosas, a hablar con ellos, pero con todos. Y, y, el, y el que es más callado, eh, bueno, pues hace. hace que, que yo utilice determinadas estrategias en ese momento o en otros para ver por qué está tan callado. No, no, no todos los chicos que son callados o que son silenciosos o que parece parece que tienen protagonismo eh, escaso eh, son objeto de acoso, en, en absoluto. Hay gente que, que está a gusto ahí en, ese, claro. en este escenario. Este no, sí. no pasa nada, pero pero tengo al menos que indagar, tengo que ver. ¿no? Entonces, el, el, el, la, la labor de detección pasa por el hecho de que, de que miremos más, de que hablemos más, de que compartamos más. De que tenga algunos cómplices en el sentido bueno del término, uh -huh. entre, entre los compañeros, entre los chicos. ¿Cómo veis Andrés? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Que me pase de vez en cuando para ver qué hace, que hable con los padres. Bueno, hoy en día, lo comentábamos también, hace poco, hablando tú y yo, Víctor, eh, hoy en día están poniéndose encima de la mesa determinado tipo de aplicaciones informáticas que permiten que permiten que los chavales, contestando de una manera rápida un, a un test determinado, bueno, pues puedan dar su opinión sobre lo que es el funcionamiento de las clases, de cómo, de cómo conviven entre otros y demás, y de poder detectar determinadas cosas, uh -huh. determinadas situaciones de aislamiento de, o de exclusión. Bueno, pues, pues yo creo que está bien, ¿no? Pero, pero está bien, todo lo que nos ayude a ver más cosas está bien. Pero hay una, hay una parte que tiene la compensación, el cara a cara, que no lo va a suplir nadie. Ni la mejor aplicación. Entonces Ahí es donde se detectan las cosas. Sí, porque además si estamos hablando de relaciones humanas, parece que esa, la única manera de hacer que afloren determinadas cuestiones es con el, efectivamente. Con el contacto humano, ¿no? con y, el trato. Y, claro, Víctor, y, y probablemente yo creo que el sistema educativo tiene que reconsiderar, a mí me parece, vamos, tiene que reconsiderar... La labor de la tutoría en primaria, en infantil y primaria, está incorporada acá, básicamente a lo que es la labor educadora. Sí. Pero en secundaria nos falta tiempo para hacer este, este trabajo. Tú entras en un, en un instituto, en un centro educativo, y, y ves cómo está puesto. Cómo pasan los chicos, cómo entran, cómo te reciben las personas que están en, en consejería. Tú, tú has estado de orientador en el instituto instituto. El libre acceso que tienes al equipo directivo y demás, y tú dices... Aquí las cosas se cuecen de una manera o de otra. No, no digo que aciertes siempre, sí, sí, sí, pero, pero está claro el clima de convivencia se ve. Se respira. Nada bueno, más sí. entrar. ¿no? Mm. Yo, una de las cosas que, que digo en, en, la, en la prevención, permíteme que me vaya un momento a, hacia el otro lado, es que los equipos directivos sí que tienen mucho trabajo, pero durante 15 días, deberían plantearse durante 15 días, pasar por todas las aulas para decir, no para advertir, ojo no seáis malos, mm. sino para decir, chicos, a nosotros nos importa la convivencia. Y estamos aquí los tres, el jefe de estudios, el secretario y yo, para decirlo. Y para deciros que, que, que, que no vamos a pasar ni una, pero que os vamos a ayudar si hay algún conflicto. Y, y, y, que, y, que, y que, chicos, si estáis pasándolo mal, decidlo y que va a haber un profesor o dos profesores que se van a encargar de estar ahí y que va a haber un, un espacio confidencial en el que vais a poder al que vais a poder acudir para contar vuestras preocupaciones porque esto nos importa, porque nos importáis vosotros Ostras, a mí me parece que te hace pensar, no por lo menos yo, yo creo que a todas las clases sí. es evidente uh -huh. que, que esto no, no va a eliminar eh, probablemente comportamientos de raíz pero desde luego es, es hacer algo con un talante, con una manera de hacer las cosas que yo creo que, que ayuda lógicamente luego hay que alimentarlo con otra serie de, de, claro. de, de medidas y, y por terminar sí. con el tema de, de, la, de la detección eh, fundamentalmente eh, yo he centrado la idea en, en el papel de, de, de, de, del, del tutor. El tutor, más fácil de entender insisto, en, en primaria más complejo en, en secundaria bueno, pues en secundaria en, lo tenemos más fácil eh, cuanto más profesores hay más fácil de tratar cosas es que los profesores tenemos tenemos que tener ese este, este, este, este tutor, papel tutorial y, ¿no? efectivamente ese, ese papel de esa función tutorial que empieza en el profesor o profesora que sin, continúa en el tutor y que puede al final terminar en un departamento de orientación en un equipo más especializado sin ¿eh? lugar a, sin lugar no. a dudas y José Antonio, bueno, que esto nos puede llevar, eh, pero a mí me gustaría abordar también, casi para terminar, aunque luego hagamos un poco de cierre, la tercera de las patas, es decir, cuando esas situaciones aparecen, están detectadas, cuando los medios de prevención que ya está claro que no son tanto para erradicar como para atenuar el impacto y, y, y también para disminuir seguramente uh -huh. las situaciones. A veces nos encontramos con situaciones consumadas que ya han llegado a nuestro... ¿Cuáles cuáles son las vías de intervención? Siempre está esa, esas ideas de reparación, de sanción, de, de, de castigo, de no castigo, de... de ¿Cuáles te parece que son las claves o son los ejes cuando ya se detectan situaciones? Bueno, es evidente que los, los profesores somos eh, maestros, eh, agentes educativos, somos eso. Y por lo tanto, en la medida en la que, en la que mm, el corazón de nuestra dinámica, que es, el, que es la convivencia, se ha visto afectado gravemente, nosotros tenemos la responsabilidad de eh, actuar. ¿Actuar cómo? pues eh, a la mayor brevedad eh, en el momento en el que tenemos información con la máxima sensibilidad dando dando certezas a quien se está sintiendo mal uh -huh. que voy a hacer todo lo posible para que esto pare sin sacar conclusiones sin hacer prejuicios sino simplemente mirando al corazón de esa persona y cuando hablo de esa persona también hablo de los padres yo sé que muchos Van a pensar, si escuchan esto, es que hay muchos padres que exageran. Pues es posible, pero, pero el padre a veces vuelca encima de la mesa lo, lo, lo que oye del chico o lo que intuye. Yo, yo, ahí es donde no tengo que prejuzgar. Que la persona que está sufriendo vea mi compromiso y mi implicación. Y a partir de ahí, en, en entrar en un, en un proceso de, de indagación lo, lo, lo, menos, lo menos agresivo posible, lo más cercano posible con la seguridad jurídica básica, con la seguridad emocional también que los padres sepan lo que estamos haciendo para ir viendo qué está pasando hay veces que hay pruebas clarísimas de lo que está pasando y por lo tanto puedes actuar con relativa facilidad que hay eh, ocasiones en que eh, estas situaciones ¿Van a derivar en un expediente disciplinario para los eh, agresores? Pues pues sí, hay una norma de convivencia y, y lo tendremos que hacer. Y los padres lo tienen que saber. Y los padres tienen que saber, y tienen que, saber, y tienen que saberlo bien, que hay responsabilidades subsidiarias, que ellos son los, los que ostentan la patria potestad, que, que, que mm, en fin, que lo que hacen sus hijos a las 11 de la noche en un ordenador... Eh, puede ser de alguna manera eh, puesto encima de la mesa como elemento para afear el comportamiento de los padres en esa labor de, de cuidar de atender, de, de allanar el, el, el terreno y demás ¿no? desde luego desde la posibilidad en la medida de lo posible de la reparación de la restauración y del perdón uh -huh. por encima de cualquier circunstancia comentábamos antes también Víctor que a partir de los 14 años entramos en un escenario que es delicado para los que somos educadores, porque no nos movemos bien en el ámbito de, de la justicia o de la intervención policial, pero los maestros, lo mismo que los médicos, profesores, tenemos una responsabilidad añadida para notificar situaciones que puedan ser hechos constitutivos de delito, y por lo tanto no el profesor, pero sí el equipo directivo, en ocasiones, tiene que tomar la decisión de notificar una determinada situación ante, ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque estamos obligados y porque a veces es necesario hacerlo también. La intervención, la intervención de, los, de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado suele ser acertada y suele ser atinada. Eh, y hay que decirlo, porque muchas veces lo, los vemos, no, no sé, como elementos invasores, no, no vamos a ver pero ellos tienen su responsabilidad nosotros tenemos la sí inversión. de hecho hay fórmulas ahora yo creo de acercamiento de en los colegios de los agentes tutores Sin de gente duda. con la que se puede Sin hablar duda. y la experiencia que tenemos absolutamente es, que es posible ahora esto esto está está reconocido reconocido por la propia fiscalía no eh, es decir que, que nosotros independientemente de las acciones que se puedan cometer en el ámbito en el ámbito de lo, de lo, de, de la intervención policial de, de la intervención de la fiscalía de los, del menor en, en su caso, o judicial nosotros tenemos una responsabilidad de desarrollo de acciones pedagógicas de acciones educativas, que permitan aprovechar en el sentido positivo el término, situaciones que, que se dan para que la, la gente vea y reflexione y viva sí. sobre, sobre... Y para sobre que su re retroalimente un poco esa idea de prevención que antes teníamos. ¿no? Bueno, José Antonio, tenemos que terminar. Te voy a dar la oportunidad, aunque muchos mensajes has lanzado ya, que no te quedes con las ganas de lanzar alguna idea o algún sí. mensaje, si te apetece dirigido a nosotros, a nuestros colegios de FUEN o dirigido a cualquier persona que espero que, que pueda ver esta esta pequeña bueno, conversación. Pues eh, probablemente dedique este este minuto, minuto y medio o, o dos porque me enrollo mucho, perdonad a, a hablar de del ciberbullying eh, que, que es un fenómeno, antes lo comentaba, que, que tiene vida propia donde el cara a cara deja de existir, donde donde la intensidad eh, o la estabilidad de la acción no son a veces tan determinantes para, para valorar el impacto hay que tener en cuenta que cuando hablamos de ciberacoso estamos hablando de, de, una, de un fenómeno que opera en el formato 24 horas al día 7 días a la semana eh, de la publicidad tremenda que tiene ¿no? de lo agresivo que es eh, conocer que los demás conocen algo de ti que, que ha sido trucado, que ha sido objeto de, de, de, de, de hechizo maligno, ¿no? de, de, de una calumnia, por ejemplo, eh, la, la, la publicidad, la, la expansividad, lo imperecedero de esas situaciones. Que a veces es imposible borrarlo. ¿no? Esto, esto es tremendamente doloroso. Entonces, yo probablemente apele a una idea... A una idea que trabajamos mucho en este proyecto de, de alumnos ayudantes que, que bien conoces y que, y que está en la red. Uh -huh. Incorporando estas estas palabras, proyecto de alumno, alumnos ayudantes TIC en Google, te aparecerán varias eh, varios blogs donde te habla de, del proceso, los materiales que utilizamos. Probablemente el ciberacoso es importante, sí. El grooming es importante, sí. El acceso a contenidos inadecuados por parte de los chicos y de las chicas es, es un problema, sí. Eh, las grietas en la privacidad, sí. Pero en los centros educativos tiene, tenemos que poner encima de la mesa la ciudadanía digital como elemento básico del trabajo. Lo mismo que antes hablaba de la convivencia. La, la convivencia en, en, en, eh, hoy es convivencia digital, es ciudadanía digital, es el, el difícil arte de ser un buen ciudadano, eh, en, en el tú a tú sin mirar a la cara en el tú a tú sin, sin, sin abrazar, sin tocar en, en lo que dices, en cómo lo expresas en cómo respondes uh -huh. en cómo ideas, en cómo maquinas, los chicos reaccionan muy bien a este, a este proyecto pero cuando se enfoca desde un desde una perspectiva proactiva y sobre todo preventiva de, la ciudadanía digital es probablemente valga esta expresión, la asignatura más importante que tengamos que aprobar los centros educativos porque porque hoy en día la, la ciudadanía se cuece en esos, en esos trazos electrónicos. Pues nos quedamos con ese mensaje. Hay muchas más preguntas, José Antonio, que me gustaría hacerte, porque sabes que aquí también el tema de las personas con, con necesidades especiales, ¿no? A veces de algunos colectivos más vulnerables. Bueno, hay cientos de cosas que supongo que tendremos que vernos en otra ocasión, a lo mejor, para pues, hablar de algunas de ellas. Me estaré encantado. Sí sé hablar algo de ellas. ¿eh? <risa> Seguro porque que no uno sí. sabe poco de lo que sabe. ¿eh?